Los dos que nos están volteando a ver son bastante curiosos.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 no somos muy turísticos.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 les vean cómo se le quedan viendo a Mau, tenemos nuestros fans, eso? son un poco, si ¿sí se te quedan viendo así y cañón. Vamos a tomando sus fotos, pero aquí este señor no nos deja de ver. Ahí está Mao. y ya tenemos dos que nos están volteando a ver. Son bastante curiosos y se está comprando un saco con pescados le tomaron las medidas pescados, y se pusieron pues, en 10 minutos